Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas tardes familia, linda semana para todos ustedes. Les saluda Yanira Blanco, bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy lunes 22 de agosto. Estamos listos, seguro que sí, para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4 que serán certificados por nuestra auditora. Nelly Sánchez de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro el Company y supervisado por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica, seguro que sí, que están con nosotros aquí en el estudio. Bueno, mi gente, hay un ganador o ganadora de Powerball aquí en Puerto Rico, como escuchó. Atención, si usted jugó en Plaza Luisa de la 65 de Infantería, mire, en San Juan sepa que usted puede ser ese ganador o esa ganadora de un premio secundario de Powerball aquí en Puerto Rico de 100 mil dólares, señores, muchas felicidades, 100 mil dólares del Powerball, repito, lugar, Plaza Loíza de la 65 de Infantería, muchísimas felicidades a esa familia, a esa persona que tuvo esa gran fortuna de pegarse porque jugó, tenemos que jugar para podernos pegar para eso les dejo saber que esta noche Powerball subió a 90 millones, señores. Mientras que el Auto Cash, esta noche también 640 mil dólares. No olvides pedirla con la doble revancha que también subió a 355 mil dólares. Hay que jugar bueno, usted ya tiene la aplicación de nosotros, la Lotería Electrónica, excelente. Si ya la tiene, debe actualizarla para que usted pueda participar en diferentes sorteos y en promociones también. Y si no ha creado su cuenta, crearla es súper fácil, así que no espere más. Además, juega los instantáneos de Lotería Electrónica.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 Pasamos al Pega 2, señores, mucha suerte con el Pega 2 de esta tarde, adelante. Primer número del Pega 2, número 1, 1, siguiente número, es el número 3, es el número 3, número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy, es el 1, 3, 13. Pasamos al Pega 3, familia, mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde, adelante. Primer número del Pega 3. Número 3. Tres, siguiente número. Es el número 9. 9. último número. Es el número 2, señores. Número 2. Número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy es el 392-392. Pasamos al Pega 4. Mucha suerte en el Pega 4 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 4, número 9. 9, siguiente número, es el número 8. 8, siguiente número del Pega 4, es el número 6, señores, número 6. Último número, es el número 6. Es el número 6. Número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy es el 9 8 6 6